Marea tiene la palabra el senador Guardingo. Gracias presidente y buenas tardes ya senadores y senadoras. Nos encontramos ante un hecho histórico. Después de la mayor devaluación salarial de la historia, nos encontramos con la mayor subida del salario mínimo de la historia de la democracia. Historia que estamos haciendo hoy aquí, historia que estamos haciendo con el acuerdo de presupuestos entre el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Comú Pudem y en Marea. Y No debe ser nada fácil ser hoy representante del Partido Popular y de Ciudadanos y tener que mirar a los trabajadores y trabajadoras que están cobrando menos de 900 euros, y decirles que ellos se oponen a la subida del salario mínimo. Me parece que tan difícil es ser hoy representante del Partido Popular de Ciudadanos como ser uno de esos quince jueces del Tribunal Supremo y de su Sala Tercera, soldados de los que mandan y quieren mandar por encima de la política. Esta mañana un senador del Partido Popular, y no cualquier senador, todos los senadores quizás sean importantes, pero este senador es muy importante porque ha sido portavoz del Partido Popular, ha hablado aquí en esta tribuna del infierno. En la anterior moción una senadora del Partido Popular nos ha hablado de los incendios, argumentos muy parecidos a esos curas de la posguerra, amenazando con, con plagas bíblicas, amenazando con el apocalipsis e infundiendo miedo, porque parece ser que subir el IRPF a los que ganan más de 130.000 euros al año es un infierno para la clase media, pero parece también que subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros es algo de privilegiados. Yo creo que lo del Partido Popular y los Ciudadanos empieza a ser el mundo al revés. Y dejen que les haga una pregunta. Si un salario mínimo interprofesional de 900 euros supone la ruina económica, ¿cómo puede ser que el Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica tengan economías con una renta per cápita superior a la nuestra? ¿Cómo puede ser, entonces, que Malta, y otros países con una, un salario mínimo interprofesional por debajo del nuestro no estén por encima. ¿Cómo puede ser que el ranking de la Unión Europea en renta por cápita y en economías desarrolladas los en quien tiene salarios mínimos altos? Porque esos países, lejos de ser un infierno, tienen economías más fuertes que la nuestra. Eso no lo explican. ¿Es que alguien cree que con salarios de miseria puede funcionar la economía de un país? La de un país no. La de la banca y de las grandes empresas seguro que mejor, pero las economías de las familias y del país no. El Gobierno de Rajoy lo apostó todo a la devaluación salarial, y vaya si devaluaron, uno de cada cuatro, cuatro euros se espumó de los salarios, uno de cada tres trabajadores con empleo y con salario en situación de vulnerabilidad y riesgo de pobreza. Ser pobre con un empleo, gente, personas, trabajadores y trabajadoras que duermen en un albergue municipal y se levantan a las seis de la mañana para ir a trabajar. Esa es la España que ha dejado Rajoy. Aquí no todos han arrimado el hombro por igual para salir de la crisis. Los sacrificios han sido para pensionistas y trabajadores. Un 35% de los españoles tienen ingresos por debajo de los 900 euros. Explíquenle a esos españoles por qué Ciudadanos y el Partido Popular se oponen a un aumento del salario mínimo que no es un disparate, que está por debajo aún del salario mínimo de muchos países vecinos de nuestro entorno. ¿Saben quién tiene estos salarios como los españoles? Se lo he dicho antes, Malta y Eslovenia. Competir bajando salarios y bajando impuestos no soluciona nuestra posición de competitividad y además castiga a los más débiles. Entre 2008 y 2014 los salarios bajaron y bajaron especialmente el decir más bajo, los salarios más bajos. Se castigó a las personas en situación de vulnerabilidad y ahora se trata de empezar a hacer lo contrario, de subir los salarios empezando por los más bajos. Se trata de sacar a muchos y muchas trabajadoras de una situación de vulnerabilidad y riesgo de pobreza porque no es lo mismo luchar contra la pobreza que luchar contra los pobres. Ustedes hicieron lo segundo y nosotros, con este acuerdo de presupuesto de Unidas Podemos, con el Gobierno de España, vamos a empezar a luchar ahora sí contra la pobreza. Según Fátima Báñez, la ministra de Trabajo de Rajoy, subir el salario mínimo a 850 euros en 2020 favoreció una recuperación integradora, que llegaba a todos los hogares con mejores salarios. Hoy, 50 euros más doce meses antes. Eso es el infierno, ese es el desastre que, anun que anuncian hoy los sacerdotes de la desigualdad. Miren, para ustedes cincuenta euros es un almuerzo, pero para muchos españoles y españolas es la posibilidad de encender la calefacción y no pasar frío este invierno. Gracias.